no les interesa la política. Su vida transcurre en la esfera privada, determinada por las alternativas laborales, los lazos familiares y amistosos, la panoplia tecnológica, el entretenimiento, las redes sociales sin tener el consumo, la fugaz sexualidad. A ese ciudadano apolítico, con déficit de atención y sumido en el multitasking, le calzan las herramientas antes que los argumentos. Inadvertidamente, los se vuelve, se fueron convirtiendo en el paradigma de sus aspiraciones cotidianas. Contra artistas, entre un primo transporte, concertar una cita, jugar o hacer una broma, deben resolverse rápido para pasar a la siguiente escena, la guarda y la consola de juegos, el deporte de el dilatado universo de las redes y las compras. En ese mundo de estímulos múltiples y búsqueda de soluciones prácticas, la política exitosa emula la tecnología digital es una aplicación a gran escala para facilitar la vida. Es terrible. Sí, <risa> es cierto también en un sí, sector. Sí. Bueno, sí. Bauman habla de la diferencia. Bueno, Bauman escribió mucho sobre eso. Sí. Vale. El consumismo, y cómo es. el consumismo invierte los roles. Así es. El sujeto es comido, devorado, como objeto de consumo. Así es. Pero fíjense es qué interesante, porque esto lo dice, porque bang, bang no es finanza, esto lo dice finanza. Para esto, los que nos consideramos de izquierda, ¿verdad? no tenemos política. Hay que repensar muchas cosas, porque para esto el discurso nuestro es como la corder en Notre Dame más o menos. <risa> ¡Muchacho! Sí, para, y no es un pequeño sector. verdad que cuando lo leí, me, me impactó. De, qué brillante descripción de, de, de, de. de un sector pero no mm. pequeño no no no no, no es, ¿Mm? y bam bam lo que decías vos yendo un poco más allá este bueno ahora en realidad sí. se habla de que somos objeto de uh -huh. somos objeto de no somos sujetos de uh -huh. nosotros somos de la generación que nos funcionamos sujeto de uh -huh. Y a veces somos objeto de. Bueno, somos el producto en las redes sociales. Bueno. Está brillantemente <ríe> escrito por Cortázar bueno. en las instrucciones para darle cuerda al Pero, a pero ahí va también esa otra pregunta muy interesante que vos decís. Sí. Esto no es pequeña cosa, ¿no? Esto son modificaciones que no son. Es decir, que hay que pensarlo, este, interrogarnos. Este, sin renunciar, ¿no? pero hay que pensarlo, como decía López, de interrogarse y, y, y ver qué es lo que pasa, porque, es decir, porque aparte, esto es un fenómeno del mundo. Sí, claro, es es decir, sí, sí, sí, La verdad, 90 escaños de los nazis en Alemania. Así es. Porque no es que le decimos nosotros nazis porque somos unos zurditos, ellos se dicen el nazis, ¿eh? Eso es, sí, sí, sí. Por eso hay dos que renunciaron. ¿Sí? Por el que sí. Se apartaron del bloque sí, por de la... Ahora de la, es terrible. Sí, 90 por el pasaje del liberalismo, ultraliberalismo de derecha al, así a, es. al neonazismo. Así es. Ahora, 90 escaños. Algunos de los psiquiatras conocidos que son... Claro, como opción del mal menor la votan a Merkel frente a estos. Y, y con Macron pasó algo parecido. Es para pensarlo. Porque, ¿qué pasa que Macron, Le Pen, en el famoso Cinturón Rojo de París, ganan una selección? ¿No? El famoso, porque lo recordamos, ¿verdad? Entonces, el famoso Cinturón Rojo de París que era un bastión, no era cualquier verdura, ¿eh? Con Solé, era un bastión. Entonces, algo, ¿eh? es decir, es horrible. ¿No? Es decir, este eh, entonces, y bueno, si vos juntás Trump, este, el otro, si empezamos a, a plantear, bueno, convengamos que, que algo tampoco esto se podría hacer en forma aislada, no, claro, es parte de... pero lo que tiene esto es que de alguna manera pesca algo que está, no. lo describe, hace una vez. Descripción Tampoco pretende hacer de esto grande... Hace una descripción. ¿eh? Pero las descripciones somos objeto de. que es lo que vos decías? Somos objeto de. Esto no, esto no quiere ser sujeto de nada, más que lo de... Lo es interesante, aparte, en el segundo párrafo, es que habla del déficit de atención. ¿Sí? Como, ¿sí? sí ¿Es, es, es, es cierto. Fíjense. Este, bueno, y acá aparece otra cuestión el desapuntamiento de los colectivos no es sinónimo de autonomía o de ser propietario de sí mismo cuando se fragilizan los soportes colectivos aumenta la indefensión de la persona ¿por qué digo esto? porque aparece una cuestión que es esta que es, hay dos concepciones el sujeto autofundado y autosufundado Responsable absoluto de su propia existencia, o todo lo que hablamos, la construcción institucional la de la subjetividad como construcción cultural de un momento fundante. Pero hoy está predominando esto, porque fíjense, cuando se hablaba en la época de los 90 y hablando de los winners y los losers, es decir, ¿qué cosa? Porque aparece todo como una cuestión individual. Es decir, y hoy se habla de cómo a cada uno tiene que ser empresario de sí mismo. esa palabra emprendedurismo, la modifico porque quiere decir eso. Cada uno tiene que ser empresario de sí mismo. Quiero decir una cosa que no la puedo explicar. Pero el otro día una chica que es docente de escuela secundaria, le preguntamos por el problema actual del dice, eh, el proyecto del gobierno con respecto a la escuela secundaria es básicamente responder al modelo del emprendedurismo eh, capitalista, es exactamente ese eh, modelo, porque yo decía, bueno, y las pasantías, dice, no, el argumento de las pasantías es me lo explicó, yo no lo podría explicar pero lo que planteó fue que ese es el problema y es que por suerte los alumnos salieron a pelearla porque los docentes con los descuentos que tienen no podían salir a pelear porque les descontaban terriblemente eso que es muy interesante vos fíjate que efectivamente los alumnos salieron a pelearla porque fue la, la forma de incluirlo como tema social pero tuvieron también la, la inteligencia de saber cuándo decir se me acabó, claro, cuándo parar, porque esas cosas por tiempo ah. indeterminado van a... Cuando parar, ya está, ya está instalado, ahora empecemos otra modalidad de lucha, ya está, ya lo instaló, el tema está. Pero tiene que ver con eso, tiene que ver con la cuestión de cada uno, entonces se rompe el lazo colectivo y se rompe esta génesis social, esta estructuración social desde el nacimiento. El porque... Ustedes, perdón, escuchaba en uno de estos programas eh, que uno ve solo cuando está enfermo, más o menos, en la casa, está a las 7 de la tarde, 6 de la tarde. ¿Quién? No, no, no, no, digo, esos programas tremendos que uno solo ve cuando está enfermo en la casa y no podés trabajar, entonces ves, te querés matar cuando escuchás, ¿no? Entonces hablaban, sí, hablaban del tema este de los estudiantes. Y había un estudiante de, no me acuerdo qué escuela, de quinto año, y entonces hablaba del tema este, y entonces aparece este tipo eh, reato, no, no, sí, no, no, no, reato no, que le dice, discúlpame, yo no te entiendo, vos estás en quinto año, vos ya te vas, cuando la esté, eh, digamos, esta modificación, esto no te toca vos, no entiendo para qué estás haciendo todo esto no era claro nunca, no es, eso? es en cada uno en sí mismo qué te importa que el pase a los uno bueno es, es que esta ruptura creo que es una cuestión sí lo que pensaba un poco con lo que decías vos también no que el individualismo lo que genera también es eso como romper la posibilidad de lo colectivo claro, entonces si lo colectivo no existe Menos transformación se puede pensar en la línea de lo que decía usted antes, ¿no? Como todos los, pro, la, los procesos de lucha. Si vos tenés a los pibes que están en las escuelas todo fragmentado, olvídalo. Ahora, si tenés una cuestión ahí, que están peleándola junto con los docentes, con el apoyo social, bueno, tenés otro escenario y se les complica. Digo, no, que, que me parece también eso, que es, que tanto los pro, lo, las consecuencias de esto del individualismo, del capitalismo, ya que capaz ahora en estas fases más descarnadas y todo, no son, azar, no son azarosas. Claro que tienen mucha lógica también, digamos, si uno mm -hmm. lo piensa en una correlación.